¿Quién le dio ese outfit? ¿Quién propuso ese outfit? Ok. Jet, Jet, te estoy viendo, Jet. No. <risa> <risa> Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Noelia. Hoy yo me estoy relacionando a Atlas, Mr. Rolling, Dance Performance. Así que, por favor, véanlos. Es que no lo han visto todavía. Denle mamitas y también obviamente al canal al envío oficial ¿no? en su canal así que espero que tengan mucho apoyo por Alice y estoy muy terminada porque todavía no lo hacen en tipo otro este show donde se presentan, entonces yo me estoy esperando porque yo sé exactamente a qué horas el día sábado hacen su live y el programa ya o sea, sale en live entonces todo para darles su reacción, para que puedan ver mi reacción y estoy esperando hasta ahora Así que. Like ok. Muchas gracias a todos por ver mis videos. Muchas gracias. En serio, les agradezco demasiado. Comenten, por favor, qué videos quieren que enseñe a otros grupos y también a otras series de L. O esto, que a mí me encantan y a ti también te encantan Yo sé que les encanta. Y bueno, vamos a empezar ahora, Que es? Atlas, Mr. Brownlee. Ok, ok, ok. Desperformance. Allá vamos. Ok. Uno, dos. Ay, espérense, espérense un rato. Aquí todavía ni, ni me prepare aquí. Tres, 2, uno. Ok, ok, ok. Ya. Ok, ok. Oh. Ok, ok. Oh, está bien montado. Me gusta, me gusta el escenario. Oh, sus outfits. Espérense un ratito. Espérense ese, esos outfits. ¿Para dónde van tan guapos, Dios? <ríe> ok. En el centro está Tat. Fung está con su camisita plomita, ok Nice y, y Jet están de blanco, ok Jet está mostrando sus hombros, ok on pasando, ok Erwin de mi... esa... Ese porte, es mi altura Junior, Junior, ok él es me ha considerado sexy, Dios mío, sexy. Ah, y está, Dios mío. Ni qué decir con ese outfit. Ok, están todos guapos. Ya, empecemos, empecemos. No hay que hacer la larga. Dios mío, esos pantalones. Me encanta, me encanta el estilo de los años 60, 80 que dijeron. Oh, my God. Es que, espérense, espérense. Esto es como ver pop este. Porque... Yo no he visto la coreografía completa, ya que en el MV solamente, o sea, se ponen a cantar y no bailan. Pero esto es baile. Ay, no, no, no. Me debía haber visto tipo este chant. No, no, no. Ok, ya. ¡Oh, Dios! Es que, ¡Qué hermosura estoy viendo! Ok, espera. Ay, ¿por qué se metan? Dios ¡Oh! No, no, no Junior, Junior, Junior, no Te lo advierto, te lo advierto, Junior ¿Están viéndolo? ¿Están viéndolo, Junior? Ay, Dios mío, boom Todos nos quieren matar Matar de tanta belleza No, no, no, no, no. ¿Quién le dio ese outfit? ¿Quién propuso ese outfit? Ok bye, bye. Oh, baby, I call night No, no Oh my god, qué guapo Hey, don't you worry I'm so so sorry Oh my god. Oh my god. No! Oh my God. No. Oh. no no, no, no, cierto, ya no, no, no, no, no, güey. Me encanta, me encanta la coreografía. Hey, don't you worry. I'm so so sorry. Oh my god. Ay, no, no, no. Ay, Ahí viene la mejor parte. No, no, no, no, no, no. Yo quiero verte en pop-stage. Yo quiero verlo. <sansionado> Ay, ya, ya. No vas a llorar solo por una presentación de acta. ¿Qué te pasa, Dios mío? Junior, Junior, ¿qué tienes? Junior. ¿Quién le desabotó así? ¿Quién? Ah, eso. No sé. Es broma, es broma, o sea. No soy tóxica, no soy tóxica. ¿Qué? Jet, Jet, te estoy viendo, Jet. No. Wow. Oh. Oh. oh, Final distinto que en enví Sí, porque en Enví la vi distinto. Pero me dice En cambio ellos, aquí Ok Espero que les haya gustado mi reacción Muchas gracias por ver Visto hasta aquí porque no quiero cerrar la larga, porque vamos a reaccionar a Tipo Vestay Stay Show. Así que por favor veo mi canal para que puedan ver mis anteriores reacciones a las canciones de Atlas, también de otros grupos. K-pop, T-Pop, todo lo que quieran. Así que muchas gracias. Bye bye.